D.H. Oye, te amo Asma, Oye chaparrita, mm -hmm. sé que hemos tenido una relación muy bonita Hemos peleado, hemos salido heridos, pero te vengo a dar las gracias por aguantarme tanto tiempo, un año y nueve meses, no en vano, viene y gente no le ingrese. Te canto con el corazón en la mano, tantas veces me dijiste cantame no te lo podía hacer porque tenía pena, de que no te gustara lo que te cantara. Por eso hoy te vengo a cantar, te vengo a cantar. perder, en este mundo, donde todo era gris, Veniste, le diste colores a mi vida, y iluminaste, eres mi guía, te amo, quiero tenerte, quiero abrazarte, que me digas que todo va a estar bien, cuando todo completamente está mal, cuando tengo problemas, aquí allá Pensamientos oscuros, oh, oh. tú te iluminaste. Sí. Tú bendiste, me alegraste, me iluminaste. Sí. Tengo tatuado tu nombre, esto me hace feliz. Sí. Abrazo cada noche el peluche que me diste. Ojalá tú también abraces ese conejote que te di con tanto amor todo dolor de decirte adiós cuando te voy a ir quisieras saltar valles, saltar carreteras para abrazarte Siente que todo va a estar bien, yo te voy a proteger, eres mi mujer uh -huh. Te amo, chaparrita, extra y cachetito, oro, hermoso Que me he encontrado en este mundo sí. Eres lo mejor Que me has dado el destino Eres la luz de mi camino sí. Me gusta caminar por el barrio Agarrado sí. de la mano contigo sí. Que digan y deshagan la gente Que no saben que yo ande contigo Que tengamos planes de juntarnos Oye Pero yo no me siento bien aquí no, no, sin no, ti Por eso quiero no. hacerte feliz Lograr ese sueño Tú y yo queremos, sí. porque sin ti no sé qué hacer.